¡Muy buenas tardes! Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué día más bueno, bueno, bueno! Fue ayer, ¿eh? Hoy tampoco está nada mal las cosas como son. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero mm, espero que los que vierais el vídeo de ayer mm, vierais la utilidad también de un trading stop o de poner un stop. Mm, a lo mejor el, en el exchange en el que trabajáis no puedes utilizar un trading stop, ¿vale? Pero sí, por lo menos, de poner un stop, aunque tengas beneficios, porque todo el mundo está acostumbrado a poner un stop Uh, única y exclusivamente para evitar pérdidas. Pero el tiempo y la experiencia te dice Polo también, para asegurar beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Que si el mercado ha puesto un stop en un, un límite y el mercado cae, como pasó ayer, ayer justo estaba diciendo en directo, he puesto el trailing stop y a lo mejor lo tengo que ajustar para esta noche. Y efectivamente, fue terminar el vídeo y ¡pam! me saltó. Fantástico, ¿por qué? Porque recogió beneficios sin que yo tuviera que hacer nada. ¿Vale? Entonces, había gente que estaba en largos, eh, de repente cayó y le saltó el stop, pero el, el malo no es bueno. Cosas de la vida, cosas del querer. Y luego hubo gente que se puso en cortos y le saltaron el, al revés. O sea, una locura, pero muy bueno, muy bonito, muy guay. ¿Por qué? Porque todo eso que habíamos comprado ahí, pues se vendió, maravilloso, pero como estamos viéndolo en directo además tuvimos la oportunidad de hacer compras en torno a los 27,500, ¿vale? Con lo cual, oye, pues un día de los de vamos a firmarlos todos así. Pero claro, no todos los días son así. Hoy hemos visto que nos han dado el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, ha bajado, y mañana tenemos el PCE, es decir, el indicador adelantado de consumo. Mm, vamos a ver qué tal, qué tal va. Eh... La inflación va a seguir subiendo, va a subir. En el vídeo de mañana os explicaré por qué. Es algo bastante fácil de entender, pero no me quiero enrollar hoy con eso, ¿vale? Porque creo que hay cuestiones eh, más importantes ahora. Porque ¿a, a quién beneficia todo esto? O sea, fijaros lo que está haciendo el mercado, ¿vale? Viene una recesión, eso está ahí y vamos a ver, no, ya no sabemos lo profunda que va a ser, cuánto, no, cada vez se discute menos, ni en qué momento se va a entrar en ella. De momento, el crecimiento en Estados Unidos ya es 1,1% del 2% que se esperaba. Y la inflación es más alta, con lo cual estamos en un punto de esta inflación ahí que no se consigue controlar a lo 1%. El crecimiento, para estar por encima de esa inflación que dicen del 3%, debería estar por encima y no lo está. Eh, o sea, un auténtico desastre. Pero a pesar de eso, los mercados dicen, no, no, los mercados, pues bien, esto es bueno para los mercados porque la FED parará de subir los tipos de interés. Bueno, yo no creo que vaya a parar, yo creo que el 0,25% los va a subir y generar una crisis como esa, ¿a quién le conviene? que es mi pregunta de hoy para todos para que al final todos pensemos ¿no? ¿quién es el más favorecido ante una crisis que luego dicen, no, no, no pasa nada si viene la crisis, para los mercados ya ha pasado todo esto no es verdad los mercados terminan de sufrir cuando se inicia esa crisis que luego se traslada a las familias a la economía real y los mercados ya suben pero el inicio el inicio, ¿vale? Es muy malo para los mercados. Están haciendo creer a la gente otra cosa para que aguante ahí la pasta. Y no es verdad. Si no, ¿por qué le iban a tener tanto miedo los mercados a una recesión? ¿Por qué iban a estar empujando a no tener una recesión? Porque le tienen miedo, es normal. Los mercados se van al carajo, se van las empresas para abajo y si se, va, se van las empresas para abajo el SP500 y todos esos indicadores y todos esos eh, eh, mercados se van al carajo. Y esto es una realidad. Pero... ¿A quién beneficia? Y esa es mi pregunta de hoy. Ahora la responde, que yo creo que lo, vais a, lo tenéis claro, yo creo, ¿no? Bueno, ponedmelo en comentarios. Comenzamos. y dale a la campanita. ¡Compra el curso de mi abuelo! Pues eso, todo el mundo a comprar el curso de su abuelo, que si te lo dice mi niña, por algo será súper guay. y eh, Además está en una súper hiper mega oferta. ¡Ojo! Y a ese precio no lo vais a volver a ver. Eh, dije esto una vez y a ese precio no se volvió a ver. De momento vamos ahí con faldoncillos muy finos. Y esto es una cosa muy especial. En fin, eh... ¿A quién, ¿A quién beneficia? ¿A quién creéis que beneficia? Pues yo os digo mi opinión y mi experiencia me dice que a las únicas personas que benefician son las que tienen, sobre todo, grandes fortunas, con muy alta liquidez. Porque hoy hablándolo me decía alguien que, que bueno, pues a los ricos, a los ricos que no tienen liquidez y no van a poder mover ese dinero de un lado para otro, ¿vale? Eh, hay un señor que dueño de Bersey Hathaway que tiene muchísima liquidez ¿por qué creéis que tiene tanta liquidez? ¿Vale? yo creo que sobran las palabras hay grandes familias que no se, no se comenta hace tiempo pero os invito a que lo busquéis grandes familias que tienen gran liquidez ¿por qué? Pues, joder, si tú tienes mucha liquidez con la inflación que está viendo tela ahora bien, si viene una recesión los mercados caen como han caído siempre, toda la vida de Dios cuando se anuncia esa recesión, inicialmente tiene una caída muy brusca y es ahí donde buscan comprar. Entonces, quien tenga liquidez será quien pueda hacer algo. Evidentemente, nosotros, como somos pobres y tenemos 3.000 euros de liquidez, 2.000 euros de liquidez, bueno, pues, oye, por lo menos combatiremos ese IPC y, bueno, pues, si salimos para, para, para tener una paga extra y decir, bueno, pues, tenemos vacaciones este año, bien. Pero al final, todas esas crisis... ¿Qué genera? Pues que todo ese dinero se vaya hacia un lado y el resto, de la masa general, es más pobre. Luego hay una época en la que te vuelven a hacer creer que tienes mucho dinero y que, wow, que eres la leche y vuelven a hacer lo mismo. Y así son ciclos. Hay gente que piensa que con el cambio ahora que hay, que sí, China, tal, no sé qué, eso ya no se va a producir más. <risa> ¡Error! ¡Error! Eso ya va produciéndose toda la historia de la humanidad con el control mayoritario de unos o mayoritario de otros, da igual hasta que al final algo sale mal, algo se rompe demasiado, se pasan con el estira del chicle y nos vamos todos al carajo, en fin, ya iremos viendo cómo va, mientras tanto Bitcoin buen movimiento, hoy, al alza eh, personalmente de lo comprado en la parte de abajo, ya en la línea de tendencia, en el primer toque he vendido la mitad. ¿Por qué? Porque no sé si la va a pasar. Entonces, yo tengo que tener claro cuál es mi objetivo, qué voy a hacer si la pasa y qué voy a hacer si no la pasa. Entonces, de momento la mitad lo he vendido. Creo, creo que es probable que la pase porque me está demostrando fuerza. Ahora, hasta dónde vamos a pasar los máximos relativos anteriores, eso ya no lo sé, pero sí le voy a dar a ese 50% una oportunidad de que vaya al alza. Ahora ¿Qué pasa? Que si se me viene abajo, ya le tengo mi stop puesto, ¿vale? Para que esta noche dormir tranquilo, que es lo mejor. A anoche, para la noche, a anoche. Pipo tenía razón, y así duermes tranquilo, ya está. Y si al día siguiente se te ha hecho la venta y tienes más dinerito en tu cartera, aunque sean dos euritos o tres euritos, pues eso es lo que tienes ahí. Y mejor en tu bolsillo que en el de otro, ya sabéis. Pero todo esto hay que hacerlo cultivando la paciencia, que como decimos siempre, la paciencia, eso, paga. Entonces, si la paciencia paga, joder, ¿para qué vamos a estarnos ¿eh? dándole al dedo cuando no debemos? Hay que esperar, ¿vale? Hay que, hay que esperar a ver si las cosas se producen hacia un lado o se producen hacia el otro. Si se producen hacia un lado, los la dejaré correr hasta el siguiente punto de pivote. Y ahí venderé la mitad. Con lo cual me quedará un 25% de la inversión que la dejaré correr hasta el siguiente punto de pivote. Y ahí pararé. ¿Por qué? Porque seguramente cuando llegue aquí nos hará un retroceso. ¿Vale? Más o menor, vendo y ya compro un poquito más abajo. Ya está. No hay más tía. Y depende de cómo esté en el momento, depende del volumen, depende de muchas cosas. Como vimos ayer, en el volumen, y si nos vamos aquí a la vela de diario, estamos dentro de nuestro análisis el, el suavecito, ahora vamos a pasar a un mejorado, pero este es el, el, el gráfico que hicimos. Entonces, ayer vamos a fijarnos en algo el volumen a pesar de eso fue una castaña eso sea, tampoco fue una maravilla duplicó el volumen del día anterior pero cuando estábamos aquí arriba rompiendo esta línea de tendencia y todo era fantástico el volumen estaba por debajo del día anterior y por eso os dije en el vídeo ¿creéis que el volumen justifica esto? a mí no me... hay algo raro y efectivamente se metió un castañazo que el castañazo de bajada y el castañazo de volver a subir y el castañazo de volver a bajar y al día final quedarse en una vela ...de indecisión... ...ahora lo vamos a explicar... ...porque indecisión sí, pero no... Eh, ...bueno, pues hizo que el volumen subiera... ...entonces... ...yo interpretaría que esto es una vela de indecisión... ...en caso... ...de que el volumen no hubiera subido de esta forma... ...y en caso de que el volumen de hoy... ...bajase de forma estrepitosa... ...y todavía quedan seis horas... ...y el volumen, bueno, pues no está mal... ...está superando al del día anterior... ...y evidentemente lo superará con creces... ...no va a superar el de ayer... A no ser que haya un movimiento muy potente y, además, después del movimiento al alza y a la baja, hemos hecho una limpieza de cortos y de largos, el mercado eh, se queda saneado, se queda saneado de tal forma que hoy por eso tenemos esta vela verde. Así que muy bien. Ahora la cuestión, ¿vamos a pasar esta línea de tendencia? Yo creo que sí. Por eso sigo dejando un 50%. ¿Le pondré un trail en stop? Pues claro. Y posiblemente se lo pondré por debajo de esta línea de tendencia. Para que si hay una mechita, el capo se apoya ahí y sigue hacia adelante. Bueno, pues no. No me, haga, no me haga cosas raras. Bien, eh, por otra parte, en el, en el gráfico normal, porque ahora no estamos viendo medias, estamos viendo que estamos súper alcistas. ¿Por qué? Nos fijamos en cuatro horas si tenemos todas las medias principales, las tenemos por debajo y haciendo cruces al alza muy positivos. En una hora, también, todas las medias por debajo, haciendo cruces positivos. En diario... Todas las medias por debajo, la EMA 20 que la teníamos aquí, incluso el máximo que hizo la EMA 20 anterior, estamos por encima del en precio. Todas por debajo y todas alcista, fijaros, 200, 150 y EMA 20. Eh, cuando están así, es, están desbocadas. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué semana tenemos por encima? Una bofetada. Y esa bofetada se llama eh, media de 100. Y esa media de 100 está en torno al TP2 que teníamos marcado. A la primera no lo hemos conseguido, lo conseguiremos a la segunda, próximo capítulo, en tu gráfica. Eh, cuadraría bastante bien, cuadraría bastante bien y sería pues algo fantástico llegar aquí, poder hacer un corto que se apoye aquí otra vez. Y, bueno, bueno, eso ya son puzzles mentales, ¿no? Pero bueno, eh, está bien, está bien, ¿vale? Yo creo que de momento el objetivo era llegar a esa zona. Zona de 32-33, vamos a ver si en este impulso lo logramos. De momento la semana va bastante bien. No sé si abrazaremos completamente esta vela y mañana tenemos esos datos del PC que nos pueden afectar de alguna forma. Bueno, ya veremos eh, cuándo. También tenemos algunas liquidaciones por ahí de contratos, cosas de estas, que bueno, pues pueden, pueden hacernos un poquito de pupa o impulsarnos, dependiendo de cómo salgan. Dicho esto, Ethereum, por su parte, bueno, intentando remontar después de la vela, igual de ayer, una vela, pues eso, que sí, que no, que ni para arriba ni para abajo. Hago una limpieza y me voy para arriba, bien, bien, bien, comportándose bastante bien, superando los 1900 pavetes y el total market subiendo ahora la dominancia de bitcoin cómo está subiendo un huevo pero un montón 48 y medio una barbaridad 48 y medio por ciento del mercado es todo bitcoin y eso que es un mercado enano entonces eh, ¿qué estamos haciendo El mercado sube ¿La dominancia sube? Pues bueno, posiblemente la mayoría de las altcoins no estén muchas muy allá, pero hay alguna que sí habrá acompañado seguramente Bitcoin. El dólar index, por su parte, rebotando un poquitito. Yo creo que el dólar se tiene que mantener en torno al 1.10, 1.12, no sé, 1.13. ¿De momento por qué? Porque tampoco... A ver, la economía americana, si se ha llevado a todos los fabricantes a Estados Unidos, ¿qué necesita? Pues todo lo que están fabricando allí, exportarlo. Si el dólar está caro, no van a exportar una mierda. Entonces necesitan eh, que se abarate. A pesar de que eh, subir tipos de interés y tal, pues casque un poquito la economía. Pero tienen que hacer que la balanza interior-exterior, bueno, pues eh, una de las dos, y si la interior está jodida, pues que la exterior gane peso. Eh, y al final es eso eh, lo, que, lo que hace que la moneda suba o baje. De momento, vamos a ver si termina de volver a tocar en esa zona de los 100 puntitos. Y ya veremos, ya dirá Dios lo que nos hace. Por su parte, las altcoins. Bueno, Cardano, ole, ole, ole, 3,44. Muy bien. No es que sea una gran subida, pero muy bien porque vuelva a atacar la resistencia. Esta que intentó pasar, está en una zona muy parecida, lo, es muy parecida a lo que está haciendo Bitcoin. Es decir, veis, la resistencia la pasó un poquito, se vino abajo y ahora está yendo a por ella otra vez. Pues eh, Cardano hace exactamente lo mismo. Pasó la resistencia, se vino abajo y ahora está a ver si la rompe otra vez. Muy bien el movimiento. Vamos a ponernos por cambios por porcentajes en la parte positiva, mira, Idex, bueno, esto este este, este sigue aquí, a, para arriba, para arriba, para arriba, ta, pum, pum, pum, pum, que no para, ayer estuvo parado un poquito, pero ala, otro 15% de alza sí señor, Bell tenemos ahí un 9,50, INJ un 9,42, mucha gente con INJ, muy bien, después del retroceso está cumpliendo a la perfección, eh, ¿Qué más tenemos por aquí? One Earth, la volatilidad. <risa> eh, por cierto, vamos a ponerle el pivote aquí porque si no luego se me olvida. Bueno, y estas cosas son bastante importantes. Es el punto de pivote del máximo relativo anterior, de, antes de toda esta caída. Según lo ha pasado, se ha apoyado en él. Esto es súper potente. Cuando hacemos esto es muy potente. Eh, Badger EGLD, también haciéndolo muy muy bien. Bueno, al final se nos ha desinflado, cachis. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? ICP, Crypto.com, con un 5%. Y a partir de ahí, ya, bueno, pues, cosas más, un poquito más bajas. HTR, Solana también está contra el euro por ahí, contra el dólar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, un 4,61. A ver cómo está Solana, vale, bien bien bien. La zona que tenía que romper, la rompió, se convirtió en soporte, se apoya en ella, pues bueno, a ver si vuelve a atacar la zona de 26, que estaría bastante bien. Luego, Ocean Protocol, 4,5, Cava, un 5,26. Joder, se están disparando ahora un poquito, bien, bien, eso es bueno. Eh, y sobre todo me alegro porque hay mucha gente que está ahí, que sí, que no, que no, que sí, con las con las altcoins. Bueno, yo ya sabéis lo que pienso, como pienso que las voy a comprar baratas. De momento, alguna sencilla así, como el que no quiere la cosa, pero tampoco me voy a volver majareta. En fin, eh, bastante bien. Y por otra parte importante, ¿qué pasa con los cortos de Bitcoin? ¿Cada vez tenemos más presión? Pues sí, es normal, es lógico. Después de habernos ido al mínimo histérico, ¿pues ¿qué hemos hecho? Pues sí, poco a poco al lanzar esta zona de resistencia, la hemos pasado, nos hemos apoyado en ella, y poquito a poquito, mechita mechita, pues irá creciendo. Eh, ¿Nos interesa que crezca poco a poco? Um, sí y no. Porque cuando crece poco a poco, de repente también mete un cataplón. Y ese cataplón significa que Bitcoin sale disparado y sin que lo sepamos. Pero, bueno, mientras vaya suavecito, tampoco nos va a hacer mucha pupa. Vamos a ir desgastándole porque a lo mejor va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y cuando llega aquí, llega otra vez a una zona de desgaste RSI y vuelve a caer. Y nos vamos otra vez para arriba y así seguimos subiendo y subiendo y subiendo. En fin, poco más que añadir. Eh, simplemente cuidado para mañana vale igual tenemos bastantes datos hay que, y datos que son bastante importantes luego tenemos el puente y después del puente el día 3 que viene viene el fondo con las rebajas del corte inglés, ya veremos a ver qué tal son esas rebajas y bueno, de momento Bitcoin la, la está haciendo bien eh, si vamos a las velas de 4 horas bueno, pues eh, son ha habido un momento en el que parecía que se nos iba a ir al carajo ¿por qué? porque veis que tenemos volumen Va bajando, va bajando, va bajando, ¿vale? Va, va descendiendo bastante. Ahora es importante el volumen que cierre esta vela. Como no cierre por encima de estos volúmenes, es posible que no pasemos la confluencia de las dos líneas de tendencia o que hagamos un pinchito arriba y luego nos vengamos otra vez abajo a la zona de 28,750. Tampoco sería malo, es decir, eh, la resistencia es justo nuestra rose line. Eh, querida llamada y, y respetada por todas así que bueno pues si la he vuelto a pasar y me apoyo en ella y sigo haciendo aquí una zona de acumulación pues bueno va a ser vale bueno va a ser para poder romper al alza no tenemos tampoco mucha prisa así que que qué vamos a hacer así que bueno chicos y chicas no os digo más solamente invertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades que van a venir muchas más y que la paciencia os acompañe chao chao